Gracias. Pues bueno, muy, muy buenas tardes o noches ya a todos y a todas las personas que se han estado conectando a estas transmisiones, a estas eh, sesiones que hemos tenido de Escuela para Padres. Y el día de hoy, pues bueno, ya estamos con nuestra cuarta transmisión de este taller Escuela para Padres, en donde hemos venido trayendo muchísima información. Algunos ponentes que han estado con nosotros eh, de manera altruista, con la intención de, de ayudar y de dar un buen mensaje para cada uno de ustedes como padres de familia. Y, este, y pues bueno, para mí es gratificante, como se los comento, siempre ha sido muy, muy, muy padre esta situación donde eh, la familia se empieza a inmiscuir en temas de suma importancia y que nos empezamos a ocupar y dejamos de preocuparnos dejamos de preocuparnos y comenzamos a ocuparnos, porque creo yo que esta es la forma en la que podemos hacer realmente un cambio en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hijos, ocupándonos, dejándonos de preocupar, y ocupándonos eh, del problema real que nos está quejando. Y pues bueno, el día de hoy estamos aquí, este, eh, comenzando con esta eh, sesión de Escuela para Padres, eh, son riesgos psicosociales asociados al consumo, y para mí es un honor el poder eh, tener la presencia de un amigo y colaborador, el doctor José Velandia. él ha sido o ha hecho muchas investigaciones en el tema de adicciones, el día de hoy, él se encuentra radicando en la ciudad de Miami, eh, y pues bueno, eh, el día de hoy va a ser un tema distinto, una dinámica distinta, él tiene una forma muy peculiar de poder eh, mostrar sus conocimientos al mundo entero. José, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, estamos aquí abierto el micrófono para que pueda usted comenzar con esta ponencia el día de hoy. Riesgos psicosociales asociados al consumo. Ah, qué pena. Ahí ya tenemos audio. Perfecto. Así es. Ok, la comunicación, la importancia de la comunicación tiene que ser fluida para que nuestro cerebro logre capturar la atención y decir, aquí hay algo importante. Bueno, de verdad que para mí es un privilegio, Lalo, eh, mi estimado Eduardo, un gran amigo al cual estimo mucho. Y tuvimos la oportunidad recientemente de estar aquí en Miami, Florida, compartiendo conocimientos, experiencias. De verdad que me es muy grato poder estar en este grupo, que para mí esa es la razón de ser de nosotros los que logramos superar en algún momento de nuestras vidas eh, estas problemáticas que tuvieron que ver con el consumo de sustancias psicoactivas y sus problemáticas asociadas. Y bueno, pues a toda eh, tu audiencia, Lalo, eh, feliz eh, noche, muy buenas noches, perdón. Y bien, ah, buenas tardes. Eh, aquí en Miami ya es de noche, allá ni en México, en no sé en qué países se encuentren, creo que es diferente, pero de igual manera vamos a tener un tiempo muy especial, un tiempo donde nosotros vamos a aprender, porque yo aprendo, mi estimado Lalo, cada vez que hay una conferencia, un conversatorio, un congreso, aprendo de la gente porque ya estamos cambiando la manera de transmitir la información, de que la transferencia de la información sea más dinámica porque recuerda que nos encontramos en la era de las distracciones. Nunca antes había tantas distracciones. Ese sirvió del TikTok, ese sirvió del WhatsApp, ese sirvió del Twitter. Ese, esa, esos, cuando llegan esas noticias, el cerebro ya está, ya está condicionado a inmediatamente irse hacia... Allá. Entonces, quiero que en este momento, digan, dime... José, como que hay un poquito de interferencia en el audio. No sé si hay algún problemita con él. Ahí. Ahí. Ah, creo que ya. Ya, ahora sí. Perfecto. Uno, dos, tres. Entonces vamos a tener una dinámica hoy muy importante, pero antes de iniciar quiero que por favor eh, toda esta audiencia que tenemos hoy acá puedan entender que este, estos tiempos eh, a nivel educativo, estos tiempos tienen que convertirse en, en lo más importante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque recibimos información que una vez la pongamos en práctica, esa información nos va a servir para mejorar, uno, la calidad de vida de la persona que tiene el problema de la adicción y dos, nuestra calidad de vida ya como familiares o como dependientes de esta persona. Bueno, vamos a tocar un tema que es muy importante, ciertamente como lo dice mi estimado Lalo, y tiene que ver con esos riesgos psicosociales, pero vamos a desmembrar, desmenuzar esta palabra, riesgo psicosocial o problemáticas asociadas al consumo. Cuando hablamos de un riesgo, riesgo, eh, la palabra misma lo dice, que es eh, como poner en peligro, en peligro a, una, a alguna situación psico de la palabra psique. Psique es nuestra mente y nuestra mente es donde reposan nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestras conductas. Y sociales tiene que ver con todo el entorno social. Así que muchas veces nos preguntamos y bueno, ¿y la sociedad juega un papel muy importante en la recuperación de la persona que tiene el problema de la adicción? Claro que sí. Claro que sí, muchísimo. Quiero iniciar contándoles un fragmento de mi propia historia porque lo viví. Bueno, eh, anteriormente decía desafortunadamente tuve el problema de la adicción por 20 años. Hoy digo afortunadamente tuve ese problema porque ya pasó, lo logré superar y hace 19 años no he sufrido ni una sola reincidencia en los viejos patrones de conducta adictivos y me ha entregado muchas satisfacciones poder e investigar y ayudar a muchísimas personas, en este caso como ustedes y esta preciosa institución Rescatando Ángeles, la cual admiro mucho, y a su director. Cuando hablamos de riesgos psicosociales, eh, precisamente tiene que ver con sociedad y, digámoslo, que el pensamiento a nivel social. ¿Qué piensa la sociedad en este momento acerca de la persona que tiene el problema de la adicción? Si nos vamos y entramos en este momento a la mente de las personas, haga de cuenta, vayamos porque nuestro cerebro tiene la capacidad de crear imágenes. Imaginémonos que estamos en un mall, en un centro comercial, salimos y nos encontramos con un chavo que tal vez tenga el problema de la adicción, una persona, inmediatamente, tan pronto yo la veo, entonces mi pensamiento eh, Crea una alarma. ¿Por qué crea una alarma? Porque cuando ve, entonces el ojo, la vista, le envía una información al cerebro a través de la amígdala, no la amígdala de acá, sino la amígdala del sistema límbico. Le envía información y el cerebro inmediatamente prende una alarma. Dice, cuidado, porque lo asocian con lo que esa persona ha escuchado del usuario de drogas son peligrosos, son manipuladores, eh, roban, hacen daño, entonces de una vez la persona se va a predisponer y dice, uy, me voy por otro lado, ese pensamiento, y la persona que tiene el problema de la adicción tan pronto percibe una sensación de rechazo, inmediatamente crea un mecanismo de defensa, y es algo negativo. Por tal motivo se desarrolla en este tipo de personas algo que le llamamos resentimiento social. Resentimiento social. ¿Y qué es el resentimiento social? Las personas que tienen problemas de alcoholismo y consumo de sustancias psicoactivas siempre están expuestas al rechazo. Al rechazo. ¿Quién quiere estar al lado de una persona que tiene un problema este? Nadie, solamente la familia que lo ama y eso. Entonces, me disculpan si hay de pronto alguna... De ejemplo, en este, estoy, en este momento estoy al lado del aeropuerto acá en Miami y pasan los aviones precisamente por encima mío. Esa es la, la disonancia que hay en el audio cuando cruzan los aviones, pero va a tratar de frenar en ese momento. Continuamos. Un resentimiento social es que la persona... Siente rabia, siente ira con las personas que tal vez tienen una propiedad, tienen un coche, tienen una casa, como ellos no han logrado tener el éxito en tal vez en una de esas áreas, por eso ese resentimiento social les lleva a dañarle el coche a la persona, a dañarle la propiedad ajena. Siempre vemos cómo los jóvenes eh, en, en las manifestaciones un ejemplo, en Bogotá, hace años atrás, casi acaban con la ciudad de Bogotá. Todos los bienes del Estado, de las personas que tienen dinero, ellos los convirtieron en algo feo. Entonces, ese resentimiento social los lleva a eso. Ahora, yo recuerdo que cuando... Yo recién voy saliendo de la problemática de la adicción y el alcoholismo. Recuerdo muy tenuemente que yo tenía como ese resentimiento. Y aún ese resentimiento mal manejado me llevaba a mí personalmente como adicto, que era en ese tiempo, a, a pensar algo. No, yo no entro a ese mall, yo no entro a ese almacén, yo no entro allí porque la gente pensará que yo les voy a quitar o les voy a hacer daño. Ese es el pensamiento de la persona que tiene el problema de la adicción. Y el pensamiento del tipo de la persona, de la sociedad, es diferente. Dos maneras de pensar completamente diferentes dos mundos diferentes el de la persona que tiene el problema de la adicción, él dice no yo como que no, no soy apto para entrar a ese mall, no soy apto para entrar a tal lado, no sé si les ha sucedido que tal vez eh, le decimos a esa persona, camine vamos y un ejemplo eh, te voy a comprar ropa, vamos a un mall eh, vamos a un almacén Vamos que te vaya a comprar algo y de pronto la respuesta de esta persona dice no, ve tú que yo te espero acá afuera. Es por ese fenómeno, es el síndrome de que yo no merezco estar ahí, entonces está luchando. Yo personalmente tuve ese problema tanto rechazo de la sociedad, yo me sentía indigno, esa es la palabra correcta, el término correcto es indigno de entrar a un mall, indigno de compartir con la sociedad, porque estaba acostumbrado a convivir con personas que estaban en la misma condición, tal vez en, en, en lugares oscuros consumiendo drogas, alcohol, entonces se, le, se me dificulta o la persona se le dificulta y tuve que luchar contra eso, entonces hablar de riesgos psicosociales es hablar de dos pensamientos, el pensamiento de la persona que tiene el problema y el pensamiento del individuo que hace parte de una sociedad y juega un papel muy importante Sí, juega un papel muy importante, demasiado importante en qué sentido. En que ambos pensamientos se deben restaurar. Uno, el de la persona que tiene el problema de la adicción debe restaurarse. Es necesario restaurar el área, el área social y una vez que la persona restaura su área social, va a restaurar a la sociedad frente al pensamiento que tenía hacia él. ¿Me hago entender o me explico? Entonces, ¿cuál era mi historia? Cuando me doy cuenta y mi primera tutora me dice, José, vamos que te voy a invitar a un lugar. Me llevaron, recuerdo a un mol y yo decía como que me enfrenté contra ese temor y esta persona muy sabiamente, muy sutilmente me llevó. Y es lo que yo hago ahora. La incorporación social no la hago tanto en un espacio cerrado, sino le digo, vamos y me acompaña. Vamos a ir primero a un lugar donde hay adictos, donde problemas con jóvenes o personas con problemas de adicción, personas con problemas de alcoholismo. Vean, este es el lugar al cual tú pertenecías. Ahí. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Te sientes tranquilo, tranquila? Sí, me siento tranquilo, me siento tranquila. Bueno, avancemos. Ahora te voy a llevar a un mall, eh, un ejemplo... Vamos a ir a, a, qué, a un Starbucks, Starbucks, un ejemplo. Vamos a Starbucks y en el momento que vamos a entrar a Starbucks, se paraliza la persona. Dice, no, yo no quiero entrar. ¿Pero por qué no quieres entrar? No, es que como que, no, yo prefiero quedarme acá afuera. Yo prefiero esperar, más bien, me pues, nada, vamos. Vamos que es muy importante enfrentar esos temores, enfrentar esos miedos, porque estamos hablando de riesgo psicosocial y el riesgo es cuando nos enfrentan ese tipo de situaciones. Pero no lo vamos a hacer de una forma tan brusca. No, es que va, no, sino muy sutilmente. Vamos siempre llevando a la persona hacia la motivación, motivarlo, porque en ese momento hay temor en ella y el cerebro no está produciendo los neuroquímicos del bienestar. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona no se siente bien, se siente atemorizada porque piensa que allá adentro le van a rechazar porque está acostumbrada al rechazo. Entonces dice, no, ahora, ¿cómo nosotros vamos a romper ese esquema mental, ese paradigma, ese bloque mental que lo está autolimitando para poder compartir con la sociedad que en algún momento lo rechazó o la rechazó? Entonces muy sutilmente empiezo a motivar. Neuromotivación, en ese momento la aplicamos y va entrando, vamos, yo te voy a acompañar, no va a pasar nada, eh, se sienta, pedimos un café, empezamos a platicar, ya se va soltando, ya no está tan rígida la persona. De hecho, cuando ingreso con ellos a un Starbucks o en Colombia, eh, un ejemplo, a Juan Valdez, Ay, a un Juan Valdez, que es algo similar a un Starbucks. Entonces, ya una vez que va pasando el tiempo y estamos dentro del Starbucks, estamos dentro del mall, estamos dentro del lugar o un restaurante, qué sé yo, se va a enfrentar, se va a enfrentar a esa realidad y hay que hacer ese acompañamiento para que se rompa ese paradigma, para que se rompa ese bloque que está en la mente de la persona. Porque los que están en Starbucks compartiendo su café o lo que sea, ellos ni le interesa lo que está haciendo uno, no le interesa. Ellos están tal vez en una cita, tal vez están chateando por Facebook, por redes sociales, pero la persona que tiene el problema de, de la adicción piensa que todas las miradas están dirigidas hacia él por causa del rechazo al que fue expuesto por mucho tiempo y una vez que se está dentro ya empezamos a dialogar, a platicar, platicamos y se van soltando, ya va, pero hay que enfrentarlo, si no hay un enfrentamiento, si no nos enfrentamos ante lo que nos produce temor e indignación, nunca lo vamos a superar, nunca lo vamos a superar, ahora me gustaría interactuar contigo. ¿Qué opinas tú de lo que yo te acabo de decir? Déjame ahí un comentario y vamos a ir de, eh, avanzando en esta conferencia conforme a las inquietudes que tú puedas tener en el tema. Cuando hablamos de riesgos y psicosociales, tiene que ver con este problema. Se necesita imperiosamente restaurar el área social para que pueda haber una reinserción social adecuada y ellos puedan interactuar. Ahora, ¿cuál fue mi historia? Yo tenía ese problema. Yo veía a la autoridad, a los policías y salía, me iba para otro lado. Me iba para otro lado porque inmediatamente mis temores chocaban contra la autoridad porque la infringí por mucho tiempo. Entonces se creó ese bloque mental, ese paradigma. Ellos me están buscando, ellos me están persiguiendo. Pero si ya no daba nada. ¿Es ¿dónde está la película? En mi mente. Ahí está toda la película, la estoy formando en mi mente. Entonces, tengo que desbaratar ese guión de esa película y poner otro guión de autoconfianza, de amor propio. Ahora, ¿qué me sucedía a mí? Yo veía a la policía, no ingresaba hasta que, recuerdo mi primera mentora me decía, José, tienes que enfrentar tus temores. Tienes que enfrentarlo. Si tú no enfrentas tus temores, tus temores siempre van a tener tu pensamiento atrapado. El temor paraliza completamente el sistema límbico en el cerebro. Paraliza aún el flujo de sangre en el cerebro produciendo una iscamia y una iscamia es cuando el cerebro no recibe la sangre suficiente para poder operar de una manera normal por eso muchas personas frente al temor quedan paralizadas, ahora que dice, ¿qué hago? no sé qué hacer ante tal situación quedan completamente estáticas, ¿por qué? porque su sistema nervioso está enviando una señal por todo el sistema nervioso central de parálisis. Por eso es muy importante de que logremos entender estos principios, estas, esta información para nosotros poder romper con esos paradigmas, estos bloques mentales que nos autolimitan. De esa manera yo dije, voy a romper. ¿Sentí temor? Sí, sentí temor, mucho temor, mucho miedo. Y... Me iba al frente de las estaciones de policía, ya iba pasando, ya empecé a tomar confianza, pero cuando empecé a tomar confianza? Cuando los enfrenté, cuando empecé a enfrentar mis temores. Ya viene la confianza, viene la confianza y luego pues tenía problemas judiciales porque pues ya sabemos que son muchas las problemáticas asociadas al consumo y empecé a enfrentarlos, a enfrentarlos, a enfrentarlos, a enfrentarlos, ya irmele de frente, si yo no debo nada, porque voy a temer, como decía la abuela, el que nada debe, nada teme. Así que mis estimados, mis estimadas, puedes formular tus preguntas en este momento para poder empezar a darle un curso a este tema que es bastante importante. tiene alguna pregunta que por favor? van a hacer. Eh, Lalito, ¿tienen ahí en el chat alguna pregunta, alguna inquietud? Dice, bueno, eh, le quería comentar que el audio en ocasiones se escucha así como muy, como muy rebuscado, a lo mejor es el micrófono, y es el comentario, y uno dice Luis Ricaño, totalmente de acuerdo, justo es aprender las redes de apoyo para poder empujar al adicto a dejar de consumir. Eso okay. es. El, sí, sí, sí, continuo, en el por... chat. Está en el chat de eh, de aquí de Zoom y en Facebook está Gómez Salia, dice es muy cierto un tema del cual no se habla. Excelente, me, excelente tema. Muchas gracias. Ok, es importante. Porque la sociedad, ahí estamos, estamos bien, la sociedad juega un papel muy importante porque nosotros como individuos somos sociales y tenemos que convivir con una sociedad, no somos ermitaños y no podemos convertir a la persona que tiene el problema de la adicción y el alco al alcohol y a las drogas en ermitaños, no lo podemos hacer, no los podemos tener encerrados en nuestra casa en una jaula, pensando que nos vamos a proteger. No, eso se llama sobreprotección. Una cosa es sobreprotección, otra cosa es protegerlos sabiamente. ¿Los grupos de apoyo juegan un papel muy importante? Sí, demasiado importante, pero también se debe acompañar. Mi estimado Lalo, una excelente... Eh, yo lo hago, yo lo hago... Eh, en Colombia, lo hice mucho tiempo, hago ese acompañamiento. Los llevo a lugares o les recomiendo a la familia, a la pareja, que los vaya sacando y un acompañamiento. Eso es como cuando eh, uno como padre tenía a sus hijos bien chiquillos, pequeños. Entonces veían un perro y me va a morder. No, no, no, ven, el perro no te va a morder. Ve acercándote poco a poco, acarícialo, acarícialo y el niño es como que... Sí, ya después empieza a acariciarlo y el perrito empieza a mover la cola, se le junta, empiezan a jugar, hay confianza. De igual manera, se debe de hacer con la persona que tuvo un problema crónico de consumo. Es necesario que él pueda hacer una reinserción social. Cuando no se hace esta reinserción social de una manera sabia, pues se presenta un factor de riesgo para regresar a los viejos patrones de conducta adictivos. Es terrible que Madamina, estimada Lalo, cada minuto, cada 15 segundos cruza un avión, llega muchísima gente. Continuamos con el tema, por eso la importancia de enfocarnos en varias áreas. Uno, esta es una de las áreas muy importantes para mí una de las más importantes. Yo recuerdo que mis otras áreas las había eh, logrado eh, recuperar, eh, iba trascendiendo en cada una de las áreas, mi área espiritual, mi relación con Dios, mi área psicológica, mi relación conmigo mismo, mi área biológica, mi relación con mi cuerpo, mi área conyugal, mi relación con mi esposa, mi área intelectual, mi relación con el intelecto, la capacitación, mi área laboral, mi relación con, con, con el trabajo, mi área social, en relación con la sociedad, mi área judicial, en relación con justicia, leyes y justicia, y mi área familiar. Y las Son nueve áreas que yo coloco ahí y me hago una autoevaluación y recuerdo que el área social estaba, podemos decir, en, en una escala de uno a 10 cada área la tenía sobre ocho, otras nueve, otras siete, de seis hacia arriba, bueno, de seis hacia abajo ya como que hay que prestar atención, pero el área social estaba siempre bajo de seis y recuerdo que se estaba convirtiendo en un factor de riesgo. Yo decía, no, yo como que no lo voy a lograr. No, no lo voy a lograr. Yo no voy a poder. Era tanto el temor a enfrentar a una sociedad que me juzgaba, que me rechazaba, que estaba esperando que yo cometiera un error para levantar el dedo. Y cuántas personas que tienen progresión, nosotros recuperados, que somos creadores digitales como la, cuántas personas no están esperando que nosotros nos equivoquemos. ¿Cuántas? Son muchas son muchísimas las personas que están esperando de que nos equivoquemos para levantar pero esa es la sociedad esa es la sociedad y la única forma de nosotros poder generar un cambio social es cuando nosotros entendemos que una vez nosotros le agrademos a las personas más importantes de nuestra vida el resto pasa a un segundo plano así de sencillo a mí, un ejemplo, porque si yo ando pendiente, yo le enseño a los muchachos, si, un ejemplo, tú andas pendiente, ¿qué dice de la vecina? ¿Qué dice el vecino? ¿Qué dice el de la tienda? ¿Qué dice el otro? ¿Qué dice la tía? ¿Qué dice? Entonces, nunca va a lograr llenar a esa persona. Nunca. Porque siempre van a esperar más. Entonces, yo no puedo estar viviendo para agradarle a las personas. Yo en este momento... Mi filosofía de vida le agrado a Dios y le agrado a mi esposa. El resto, <risa> el resto. Y si le agrado a mi esposa entonces, pero yo no ando pendiente. Y eso se lo enseñamos a las personas que tienen el problema de la adicción. Porque ellos, eh, si no, es que qué van a decir, qué dirán. El qué dirán, muchas veces nos enfocamos en el qué dirán. Y en el qué dirán es un riesgo a nivel social. Qué dirán si hago esto. ¿Qué dirán si me pongo un pantalón verde, una camisa amarilla? ¿Qué dirán si me pongo unas gafas? ¿Qué dirán si tal cosa? ¿Qué dirán si tal cosa? ¿El qué dirán? Y la persona que ha tenido el problema de la adicción lucha mucho contra este fenómeno. ¿Qué van a decir una vez que yo salga? Empiezan los temores por ti. Porque una vez que ingresaron al centro de recuperación, clínica de recuperación, fundación, como se llame al instituto, Dejan muchos problemas afuera. Demasiados problemas judiciales. Problemas familiares. Problemas financieros. Problemas laborales. Son muchos los problemas. Y cuando ingresan al centro. Allá están en una cápsula. Protegidos. ¿Verdad? Cuando se está acercando. La fecha de su salida. Ellos ya empiezan a pensar. ¿Y ahora qué? ¿Cómo enfrentan deudas, cómo enfrento todo lo negativo que le dice a la sociedad, a la familia y como persona, cómo hago? Se necesita un acompañamiento, claro que sí. Por eso la importancia que se traten estos temas en los grupos de apoyo. Los grupos de apoyo es para hacer una transición inteligente pasado en un proyecto que se necesita continuar. Inicia un proceso dentro de la institución y hay que darle continuidad a ese proceso para que el proyecto no vaya a fracasar y se presente un factor de riesgo y tengamos una recaída en poco tiempo. El grupo de apoyo se debe enfocar en fortalecer. O sea, que esa información que recibió en cada terapia, en cada sesión, ahora pase de la educación de la información a la acción. Y eso lo tiene que hacer el acompañamiento también la familia, pero también la va a aprender en el grupo de apoyo. El grupo de apoyo es demasiado importante. Es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque se van a fortalecer aquellas áreas que no fueron fortalecidas, sale al terreno. Un ejemplo es como si eh, cuando yo danza o cuando hago un estudio o cuando hago una investigación o cuando estudio un diplomado, entonces, recuerdo, hice un diplomado en la Universidad de Argentina sobre neuroeducación. Ya estábamos unos 280 y casi todos eran docentes. Yo dije, ya aprendimos todas las técnicas. Ahora, ¿qué sigue? Ahora vamos porque vamos a estar en acción. Una cosa es no tener un grupo a quien transferir la información a través de distintas dinámicas. Otra es tenerlo en un Papel. Son dos cosas muy diferentes. Pasarlo de papel a que se convierta en una experiencia de vida, ahí es donde tiene que haber un acompañamiento. ¿Cómo que no? ¿Va a haber prueba y error? Sí. Por eso es muy necesario, mi estimado, mi estimado, tú que me escuchas en este momento, de el desarrollo de la tolerancia hacia el fracaso. No esperamos que entrejo a la institución un ser con dos cachitos. Y después sale un cerco con No esperemos, allá se hace un trabajo. Desintoxicación, deshabituación y se inicia un proceso, es el inicio. El inicio, no esperemos que ya el trabajo está completamente terminado. Se inicia grupos de apoyo y de ahí sale a la sociedad a poner en práctica toda la información que recibió en el lugar donde estaba desarrollando su proceso de recuperación. ¿La familia juega un papel muy importante? Sí. Para mí, personalmente, mi esposa, mis hijos, mis papás, jugaron un papel muy, pero muy importante. Pienso yo, como persona adicta que fui por 20 años, ahora como educador, como investigador, Digo, es muy importante el acompañamiento de los padres sabiamente. Por eso es muy, muy, pero muy importante estos espacios. Por eso yo felicito, admiro mucho a este hombre. Creo que lo admiro porque no se cansa, no se cansa de ayudar a la sociedad. No solamente con información sino con su vida, y eso lo tenemos que valorar. Pero eso muchas veces no se valora. <ríe> Por eso tenemos que hacer sinergias, esas articulaciones, institución, la persona que tiene el problema de la adicción y la familia, a eso le llamamos una cooperación triangular. Una cooperación triangular es donde está la familia o, el, o, el, o el, la persona que está eh, dependiendo de la persona la institución, los dos están jugando un papel muy importante para que pueda haber un beneficiario, un tercero, que es la persona que tiene el problema. Así es que tenemos una cooperación triangular donde todos son beneficiados porque cada uno se ha preparado para cumplir un papel específico. Pero si la familia no hace parte de esa cooperación triangular, pues vamos a tener una fractura. Y no se van a ver los resultados que esperamos. Y por tal motivo es que se presentan riesgos. Por tal motivo es que se, se presentan estos factores y regresan a los viejos patrones de conducta adictivos. Y después, que hay el problema, inmediatamente el cerebro dice, necesitamos un culpable. La institución. No hicieron un buen trabajo. <ríe> me robaron, me hurtaron. No, nosotros desde la institucionalidad lo damos todo investigamos, viajamos este hombre yo creo que se gastó un promedio de unos cuatro mil a cinco mil dólares venir acá a Miami recibir información en un megaproyecto que estamos desarrollando eso es dinero, que no se encuentra no lo, no lo, no lo encontramos ahí debajo de todas las investigaciones que hay que hacer nosotros llevamos con mi esposa en el área investigativa los últimos cuatro años, hemos visitado ocho países, más de 70 ciudades, solamente investigando, pagando hoteles, investigación, no tenemos el patrocinio del gobierno, de una empresa, de una fundación. Lo hacemos porque amamos lo que hacemos. Eso es lo que nos empuja a nosotros. Nos empuja. Y a mí, realmente, yo como le enseño a los muchachos, no me interesa lo que piensa la demás gente, yo hago lo que a mí me corresponde y lo que sea a mi mano. Lo hago con mucho amor, con mucho cariño. Hago de cuenta de que tenemos miles de estrellitas de mar en la playa. Muchas, muchas, muchas, muchas. Y es necesario que entren al mar. Yo quisiera que entraran todas. Pero empiezo a lanzar una por una. Una por una, una por una. Eso es lo que hacemos nosotros para poder rescatar a personas que tienen esta problemática. Pero es necesario que la sociedad, que la familia, ayude a hacer esa articulación de la institución hacia la sociedad, esa reinserción social, esa transición que pasa. Es como el chico, el chavo que está en la universidad y ahora las prácticas. Ahora, ahora sí nos enfrentamos a una sociedad robusta a una sociedad inclemente, a una sociedad que no se rinde para poder levantar su dedo contra el que se equivoca. Nosotros hacemos parte de esa sociedad porque hasta ahí, hasta yo, también hay veces critico a los políticos, al uno, no lo no, no deberíamos de hacer, pero es muy importante. Quiero por favor escuchar tu opinión o tu pregunta acerca del tema que estamos eh, el, es, platicando y si tienes alguna inquietud, este es el momento de hacer tus preguntas. Quiero aclarar tus preguntas. ¿Tienes alguna, tienes alguna pregunta, alguna inquietud, este es el tiempo de poder escribirla y convertir no solo en una sola vía, sino de que haya un proceso de retroalimentación. Porque a mí me encanta cuando me hacen preguntas, eso me exigen para responderlas y también aprendo aprendo de cada persona que escucha, así que los quiero escuchar, eh, quiero que por favor me dejes tu mensaje, eh, de que participes, y bueno, cuéntenos mi estimado Lalo. Sí, eh, dice Lupita Acevedo, me imagino que es una pregunta, dice, cuando mi hijo ya salió de un internamiento de seis meses, él no quiere ir a un grupo de apoyo, me imagino la pregunta es qué hacer cuando un chico eh, termina un proceso de internamiento y posteriormente ya no quiere regresar a, a un tratamiento. Ok, aquí podemos tener, mi estimada, excelente pregunta. Me encanta que hagan preguntas porque a esto se trata esto, estos espacios. No solamente de empezar a hablar, a hablar sino de que po poder nosotros mitigar esas inquietudes que tienen las personas. Hay un gran fenómeno ahora de que eh, se crean paradigmas o, o, o esos patrones mentales eh, que van a, a frenar a una persona. Un ejemplo, recuerdo que estamos lanzando una, vamos a lanzar una conferencia aquí en Miami, en el Hotel Marriott, que se llama Derribando Paradigmas que Autolimitan a una persona. Un ejemplo. Tengo un coche marca Toyota y este coche de mil Toyotas salió averiado con problemas eh, de inyección. Y no, un problema, un problema, lo tenía que estar arreglando, cambiando de inyectores, limpiando inyectores, todo eso. Dije, no quiero más ese vehículo Toyota. Voy a comprar otra marca. Olvidé el asunto, compré un Mazda, y bien con mi Mazda. Y tiempos, uno o dos años, llega alguien y me pregunta, José, quiero comprar un coche y me gustaría una marca Toyota. El nombre Toyota inmediatamente activa mi experiencia que tuve con la marca Toyotas. Y voy a dar un consejo basado en mi experiencia. Digo, no, no, no, ni no sé si la ha, ha sucedido, no compra esa marca, esos carros son malísimos, a mí me fallaba, a mí me dejaba en medio de la autopista, pero si a otros les fue bien, ¿por qué? Nosotros siempre tendemos a dar consejos conforme a la experiencia que tenemos. Entonces, muchos de estos chavos ven los grupos de apoyo como algo negativo y el cerebro activa un mecanismo de defensa y un mecanismo de castigo. Un ejemplo, así funciona nuestro cerebro, bajo dos premisas, recompensa y castigo. Está la mamá planchando, si la han presentado mis conferencias, doy este ejemplo. Está la mamá planchando, está su hija de cinco años observando la acción. Y se queda mirando la plancha. Y la mamá percibe de que la niña quiere tocar algo, y es la plancha. Entonces la mamá le dice, no la vayas a tocar porque te quemas. La niña no conoce ese concepto. Quemar, el cerebro inmediatamente genera una duda cuando no tiene conocimiento de algún aspecto. La mamá se va para la cocina. ¿Y qué hace la niña? Y se quemó. Inmediatamente su cerebro responde. graba captura la información en el hipocampo, la imagen de la plancha todo, por tal motivo la niña nunca más va a volver a tocar la plancha. Cuando ve una plancha inmediatamente se acuerda que la plancha quema, porque el cerebro actió un mecanismo de protección, de castigo. Dice no me gustó esa acción, literalmente nuestro cerebro nos está diciendo a mí no me gustó esa acción porque dolió. Ahora vamos a cambiar nuestra escena. En vez de la plancha, la mamá tiene un pastel o un que y una torta, bueno, tortas ya no son como un ponqué. ¿Ponqué se le llama cuando alguien cumple años? ¿Sí? Pastel. Un ponqué pastel de chocolate y lo tiene ahí la niña está mirándolo y la mamá le dice no lo vayas a tocar y la niña está mirando y la mamá se va para la cocina y la niña hace esto Uy. Ahí el cerebro dice, me gustó esa acción, quiero repetirla. Sigue ¿Sí? como en nuestro cerebro, mecanismo de defensa y castigo, recompensa y castigo. Así funciona, se comporta nuestro cerebro. Entonces, cuando al joven le nombran la palabra grupo de apoyo, si tuvo una mala experiencia o la comparo, a alguien que tuvo una mala experiencia inmediatamente, ¿cuál sistema va a capturar? Quiero que por favor participen y me digan, ¿cuál sistema va a responder al cerebro? Hay dos. recompensa y castigo. ¿Cuál? ¿Tú crees que el cerebro de esta persona va a responder cuando castigo? Dice, no, no me gusta. ¿Por tal motivo? Mamá. Yo no quiero ir a esos grupos. Allá maltratan, allá hacen no sé qué. Pero no todos son así. No podemos generalizar. Entonces, ¿qué puede hacer la madre o el padre de familia para tumbar ese paradigma o ese bloque mental? ¿Quieren saberlo? En nuestra próxima conferencia. Chao, chao. No, mentiras. ¿Sí? ¿Cómo se puso su cerebro? Inmediatamente, uy, ¿qué pasó? No me gustó, yo quiero, quiero saber, quiero saberlo, quiero saberlo. Entonces, en este momento tu cerebro está ahí, quiero saber, con esa duda, quiero saberlo. Yo tengo la respuesta en este momento, pero es necesario otra plática de estas. Así que vamos con la segunda parte. Ahora, cuando nosotros empezamos a conocer nuestro cerebro, de una manera muy dinámica y sencilla, tenemos muchas herramientas a favor, muchísimas. Pero esos paradigmas mentales, precisamente lo que hacen, es que nuestro cerebro responda con un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de neurociencia, cuando hablamos de neuronas, cuando hablamos de cerebro, inmediatamente neurólogo, neurociencia, no, eso es muy difícil. Y cuando nuestro cerebro, cuando nuestro cerebro percibe algo difícil, lo ve como algo negativo. No sé si a ti te pasó cuando estabas empezando a usar celular. Ay, yo no entiendo eso, yo eso, eso no me gusta, esos celulares. Porque no lograbas entender el funcionamiento. Pero una vez que aprendiste, ya no quieres salir de tu celular ni de las redes o sociales, ¿verdad? Claro, proceso de aprendizaje. Ahora, el chico, el chico dice no quiere eso. ¿Qué puede hacer la mamá? La mamá o el acudiente tiene que activar los neuroquímicos del bienestar. Entonces, vamos a hacerlo con esta comparación del Toyota. Me preguntaron si la marca Toyota era buena. Entonces yo le dije que no. Y si alguien me dice a mí, no, es que esa marca es malísima, si yo no tengo la información adecuada, lo veo como algo negativo. Pero si yo tengo la información adecuada, lo veo como algo positivo. Ahí va otro ejemplo. Me gusta platicar con ejemplos. Resulta que iban varias personas en un viaje de tren para Europa. Un tour. Y llegó la señora. Dice, yo quiero ir a ese tour, quiero conocer varios países de Europa. Y se sube al tren bien tranquila, se sienta y el compañero de viaje le dice a la señora. Señora, siempre que se inician estos viajes en tren, en tren a las personas les da vómito, les da dolor de cabeza, sienten una serie que hay, se ponen esa gente así. Y arrancó el tren. Y la señora empezó a sentir los síntomas, vómito y todo eso dijo, perdón, voy para el baño. Y esta misma señora, cuando llega el de los tickets a recoger el ticket, el que trabaja en el tren le dijo, señor, este tren, cuando siempre que va en el viaje, las personas, ¿por qué? Eh, se, le dicen, las personas les dan vómito, les da mareo, les da diarrea, y él dijo, no, eso no sucede. Eso, eso es una mentira, dos respuestas, aquí quiero llegar, dos respuestas diferentes, una la recibió y tuvo una reacción porque no tenía conocimiento acerca del tema, y dos, otro recibió la misma información pero reaccionó de una manera diferente y por tal motivo no vivió las consecuencias de esas palabras, sigue como reacciona el cerebro, o sea, la información juega un papel muy importante, si yo conozco acerca del tema... Entonces, la verdad es lo que hace que yo pueda comprender cualquier situación. Y eso suele suceder cuando los jóvenes tienen ese argumento, no es que los anexos, es que los, los centros, las clínicas de rehabilitación, esos grupos de apoyo no sirven para nada porque muchas personas que no desarrollan unos procesos en lugares donde se están cumpliendo con unas normativas, lugares que son evaluados eh, por el gobierno donde cumplen con todo un programa terapéutico, entonces, los que hacen un trabajo negativo son los que se encargan de manchar el trabajo que nosotros hacemos con tanto esfuerzo y tanta dedicación. Es eso. Entonces, el joven tiene una información negativa. Negativa, errada. Por tal motivo, su cerebro reacciona y le dice, no, yo no quiero el grupo de apoyo, mamá. Ah, bueno, entonces busquemos otra opción, pero venga para acá, mijo. Es muy necesario, entonces, una historia, miren, al cerebro le encantan las historias. Recuerda, mi hijo, cuando tú estabas muy niño y estabas aprendiendo a multiplicar, ay, ah, tú decías, mami, no entiendo la multiplicación, eso a mí no me gusta, pero tú, muy dedicada, empezaste a enseñarle a su hijo cómo se multiplicaba una por una hasta que él empezó a, a multiplicar, a aprender, y poco a poco, él superó esa situación. De igual manera hay que hacerlo ahora, mi estimado, mi estimada, tú que me escuchas. Información. Por eso te decía, la tolerancia a la frustración, tolerancia al fracaso es muy importante. Estamos con una problemática que es más fuerte que el mismo cáncer, que la misma diabetes. Si la persona no tuviera el problema de la adicción, si no tuviera un cáncer, ¿cómo reaccionarías tú? Con cuidado. El médico especialista te diría cuáles son los cuidados que hay que tener de igual manera la enfermedad de la adicción necesita de esos cuidados mientras el cerebro logra ya empezar eso lo vemos en la curva emocional cuando empieza la enfermedad y cuando inicia el proceso de recuperación es muy importante la información la información es muy importante, demasiado importante. Un cerebro desinformado es un cerebro manipulable. Es un cerebro expuesto al temor y es un cerebro que va a vivir en el fracaso. Por ausencia de la verdad. Por ausencia de la verdad. Cuando nosotros enfrentamos nuestros temores, enfrentamos... La palabra enfrentar es hacerle frente. Aquí estoy. ¿Cómo lo hago? Es cuando generamos autoconfianza. Primero debemos trabajar en nosotros mismos antes de... Si la madre, el padre, la esposa, el esposo de la persona que tiene el problema de la adicción se siente capacitada para ayudar a sacar a esa persona adelante en el proceso que ya inició o que culmina, es muy importante... Hay muchas, hay demasiados grupos de apoyo, hay muchísimas alternativas para continuar el proceso educativo. El proceso educativo, miren, hay miles de videos en YouTube, la mamá se puede sentar con su hijo en la casa, a presentarle un video de motivación, porque lo que necesitamos es autoconfianza, porque una persona que tiene problemas de consumo de sustancias psicoactivas, alcohol u otra adicción, es porque su cerebro no genera los neuroquímicos del bienestar, dopamina, serotonina, nandamida, endorfinas, oxitocina, todo esto. Entonces necesitamos conocimiento y con conocimiento, una persona con conocimiento nunca, nunca, te lo aseguro, nunca va a perder. Bien, lo dijeron en la Biblia. Dice que por falta de conocimiento se perdió un pueblo. Dice Lupitas muchas gracias, súper bien explicada mi Bueno, estamos bien, entonces mi estimada. Miren esas aviones como suenan de hermoso. No se imaginan en otra calle, esos aviones no dejan escuchar la conferencia, esos aviones, ese ruido, ay, qué pereza eso, pero vea, ¡eh! tenemos que ponerle dinámica, amor, ese toque okay, a todo lo que hagamos, porque necesitamos estar bien para ayudar a estas personas que tanto lo necesitan. Espero que haya tenido, eh, bueno, alguna respuesta a esto, de igual manera, eh, estamos prestos a colaborar también. ¿Alguna otra inquietud, mi estimado Lalo, hay que hayan expresado estas preciosas familias? Eh, bueno, dice Elizabeth Martínez. Elizabeth Martínez, ella es psicóloga y ha estado también colaborando en algunos centros de rehabilitación. Dice: Creo que cuando alguien ya ha cumplido con un proceso de internamiento y no quiere volver al grupo, es preguntarle cómo vivió su experiencia. ¿Qué es lo que no le ha gustado del grupo? Hay psicólogos, coaches, actividades alternativas que permiten centrar a la persona en abstinencia. Claramente la familia o pareja son un soporte alentador para mantener objetivos positivos. La comunicación constante, clara y directa aumentan bienestar de todos. Así es mi estimada licenciada, coincido con usted. O yo no, la neurociencia coincide con, con, con, con tu criterio, pero mira, mira algo. Algo que es muy importante para poder eh, eh, enriquecer este comentario que es muy, muy importante. Preguntar. Lo que hablamos, porque el cerebro va a responder con dos mecanismos, recompensa o castigo. Preguntémosle. O al niño, ¿por qué no te... ¡Ah, te tomas la sopa! Te la vas a tomar, te la vas a tomar. No, ven. ¿Por qué no te gusta la sopa? No, está muy salada, está muy... Es, conocer el porqué y una vez que conozcamos ese limitante, nosotros tenemos que quitar ese argumento para que la persona pueda acceder. Eh, coincido porque hay muchos, muchas alternativas en este momento, nadie pues nunca, es que es más, nunca antes en todos los procesos de recuperación habían, habíamos tenido tanta variedad de información, tanto apoyo para poder lograr una recuperación pienso algo y es parte de lo que yo enseño, la motivación, la, perdón, la motivación, cuando se articula con la información, tenemos libertad, tenemos una recuperación, por tal motivo siempre hay que motivarlos, eh, de pronto la mamá puede caer en uno de estos errores o la pareja o, o la persona que está a cargo de de de apoyar a esas personas que tienen el problema de la adicción la importancia de motivar no desmotivar pero me he dado cuenta lo, lo he visto lo he visto en muchos países de los que he recorrido donde sí porque el, el adicto sabemos que, que, que ejerce un alto nivel de manipulación entonces siempre va a querer eh, argumentar a la familia para que tenga un pensamiento negativo acerca del instituto y de esta manera lo saquen y él continuar con su, con su problema. Es lo que estaba sucediendo eh, en las instituciones educativas. Las instituciones educativas, el alumno, el estudiante logró fragmentar la relación entre profesor y padre de familia. Porque es lo primero que hace, y lo primero que hace una persona que tiene el problema de adicción, que no quiere generar un cambio en su vida, es fragmentar la relación entre la institución y la familia. Mamá, ese halo no nos da de comer bien. Él nos castiga. Eso acá nos pone en eso. Entonces la mamá no investiga sino. Todo lo recibe. Sí, pobrecito mi hijo. ¿Cómo está sufriendo mi hijo? No, tenemos que investigar. No podemos comer todo entero, porque eso es lo que hace que ellos continúen en su problema. Tiene que ser, yo les enseño a los padres de familia, tiene que ser como, no sé, el juego de la cometa. El juego de la cometa eh, consiste en, cuando hay bastante viento, entonces se suelta, la pita y se va a la cometa. Y cuando se está yendo muy lejos, se recoge. De igual manera, permisividad pero también autoridad. Una, permis una permisividad con autoridad funciona, pero una permisividad sin autoridad termina por dañar Entonces es muy importante que la familia no le crea todo, porque hay veces hay que creer, pero hay veces no hay que, hay, hay que no creer, porque ellos siempre van a justificar. Por tal motivo, una persona cuando quiere realmente cambiar, está motivada a generar un cambio de, de transformación en su vida, pues inmediatamente se va a ver, la familia necesita las herramientas para detectar cuando la persona realmente está manipulando o está hablando la verdad. Entonces esto no quiere decir que sea imposible, no es imposible, es educarnos más, más, más, más, más, más, educarnos. Yo llevo 19 años después de que mi recuperación fue de tres días, yo dije, ¿por qué? Si logramos multiplicar esto, ¿qué fue lo que? Es? Lo pueden, perdón, logramos multiplicar este proceso, podríamos ayudar a muchísima gente. Entonces empecé a estudiar, a estudiar, ¿y por qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Es 19 años donde he escrito 18 libros y siempre investigo investigo, investigo todo el daño que hace las adicciones, todo, todo, todo. En este momento estamos haciendo dos estudios que son muy importantes y es a nivel genético y a nivel de corazón y la neurogenética, eh, perdón, la neurocardiología y la genética o la biología molecular nos arrojó información que no habían mostrado referente al tema de las adicciones. O sea, es algo que, que yo quedé así. O sea, estábamos mirando unos estudios y nos dimos cuenta que el cerebro guarda una memoria con experiencias. Pueden ser negativas o pueden ser positivas. Las negativas producen una sensación de malestar. Las positivas una sensación de bienestar. ¿Ok? Ahora. La neurocardiología tiene que ver con el estudio del corazón y está cubierto por una malla neuronal. ¿Qué quiere decir? Que nuestro corazón tiene neuronas que no tienen que ver con la toma de decisiones, sino con nuestros sentimientos y guarda su propia memoria. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces tratamos todos los problemas que hay aquí y dejamos los que hay acá. Y si no tratamos los que hay acá, entonces se puede presentar un factor de riesgo para una futura recaída. Estamos alistando una serie de conferencias sobre la neurocardiología aplicada a las adicciones para nosotros poder tener las técnicas y entrar allí a mirar. Y a nivel genético, todas las drogas o sustancias químicas que alteran el sistema nervioso producen... Algo que se llama teratogénesis, que lo estuvimos platicando aquí en Miami con Lalo, y la mutagénesis, que podemos dar origen, que se da origen a una teratogénesis y a malformación congénita en el útero, en el, en el vientre, cuando vienen los niños. Por eso niños enfermos, enfermedades raras, malformaciones congénitas, todo eso y tiene que ver con eso. Y también desarrollar procesos inmunomoduladores que reparar nuestro ADN. Entonces, estamos trabajando en todo esto eh, Trabajamos conjuntamente con mi estimado Lalo, aportando información, investigación para enriquecer los programas de recuperación. Así que, mis estimados, mis estimadas, ya respetando el tiempo una hora, ya tienen alguna inquietud. Eh, preguntas, ¿qué les pareció? Necesito que ustedes me cuenten cómo lo hago, pues para mejorar yo también porque no podemos aplaudir y sino también mejorar todo en este caso, bueno entonces escuchamos mi estimado lalo Sí, eh, ahorita con el comentario que estaba haciendo sobre la manipulación que en ocasiones los adictos ejercemos a los padres nos da risa porque aquí están los chicos algunos chicos de Rescatando a Ángeles y también allá viendo la transmisión y les empieza a dar mucha risa, ¿no? Como que se, se proyectan en, en algunas ideologías o ideas que ellos han, han llegado a realizar. Y, y es muy cierto, ¿no? Eh, hay, una, hay una pregunta en Facebook de Gómez Salia, dice, ¿algún libro que nos pueda recomendar a los padres o dónde podemos encontrar sus libros? Bueno, eh, en este momento tenemos la aplicación, nuestra app, José Velandia por eh, App Store. Ah, no, ¿cuál es la de la de para teléfonos Android? Entonces ahí está la app José Velandia. Ahí, ahora sí, estamos bien con Sony. Sí. Entonces tenemos la aplicación, eh, nuestra, eh, José Milandia, ya la puedes descargar en tu celular Android, ahí tenemos un chat, ahí puedes formular todas tus preguntas, todo lo que necesites acerca de, de acompañamiento, de contención en tiempo real, yo recuerdo mi estimado Lalo, mi estimada audiencia, eh, sí. Me están este... Todos se están llamando. El año pasado me llamó recuerdo un joven de allá de Irapuato. Yo recuerdo tanto un domingo a las 9 de la noche, porque tenemos ahí un chat y, sí. eh, y una sí. línea de WhatsApp. Y esa línea de WhatsApp es mi teléfono, que uno de mis teléfonos personales que tengo para atender. Cuando suena ese teléfono, yo digo aquí ahí hay algo que, que atender muy importante. Y recuerdo que en esa ocasión este joven me platicaba, me decía, José, eh, yo asistí a una de tus conferencias en tal lugar y tú dejaste el teléfono y me y dijiste ahí que si se presentaba un factor de riesgo para una recaída, que antes de hacerlo, que, que te llamáramos. Entonces yo te estoy llamando porque llevo tres días con una ansiedad que no la soporto, en este momento quiero irme a consumir cristal, quiero hacerlo, me tiembla me sudan las manos, el cuerpo, siento unas reacciones y en media hora se logró hacer una contención en tiempo real, porque en ese momento sabemos cómo se está comportando su cerebro y toda su composición celular, todos sus organismos, cómo se activa un craving y todo esto, entonces lograr eh, hacer una contención, Yo recuerdo, yo recuerdo que eso eso nos abrió la posibilidad de crear una aplicación, un chat, una línea de atención para, para las personas, para que puedan tener un ejemplo, información y contención en tiempo real. Si una madre, un ejemplo, eh, no sabe cómo actuar porque el viernes salió su hijo del programa y el sábado son las 9, 10 de la noche y no llega, entonces va a estar ansiosa, va a estar preocupada porque en su pensamiento está, este muchacho va a recaer, este muchacho va a consumir, tal vez el joven, el chavo esté con su novia platicando, tomándose un café, la mamá está con una película ya, entonces puede entrar a la aplicación y pedir contención en tiempo real. Eso es lo que estamos haciendo, poniendo todo este sistema de la tecnología para poder abordar oportunamente, pero sobre todo en tiempo real algún factor de riesgo para, para una recaída. Entonces ahí en, en la aplicación José Belandia, tú entras a a, a a Play Store y ahí puedes bajar la aplicación y también tenemos nuestra página web www.josebelandia.online Ahí tenemos muchos videos al igual que YouTube pero nos pueden dejar eh, comentarios, nuestra página en Facebook también josebelandia.online y nuestros libros, hay uno que en este momento está por Hotmart, Hotmart, la plataforma Hotmart, ya lo puedes bajar, lo puedes comprar ahí, que es sobre el tema, allí se llama Neuroquímica de las emociones, el lugar donde nace el placer de la adicción. Allí en este libro explico todo lo que te he venido entregando acerca del cerebro, cómo se activan esos mecanismos de defensa, cómo funcionan los neurotransmisores, las neuronas, pero... No uso un lenguaje tan técnico. Un ejemplo, si yo tengo una plática en una universidad o cuando dictaba clases en la, en la universidad, pues no yo tenía... El... Que... Dime. No, perdón, es que se le está acabando la pila. Ah, ok, entonces ya usaba un lenguaje técnico, pero ahora que estamos con padres de familia, entonces usamos un, un lenguaje que no es tan técnico, no es, no, no es tan técnico. Y allí este libro le, te va a entregar muchísimas herramientas de cómo funciona el cerebro y cuándo realmente saber si te están manipulando o no. Y el otro libro que ya logramos subir también, porque ya estamos subiendo los otros libros, ya para la próxima semana hay más o menos 15 libros ahí por la plataforma de Hotmart. Es eh, cómo desarrollar una mente libre de adicciones. En 12 clases o en 12 pasos logré empaquetar todo lo que hice yo para no tener ni una recaída en 19 años. Y haber tenido muchos problemas a nivel social, familiar, eh, conyugal, de todo. ¿Quién no tiene problemas? El que no tenga problemas, levante la mano y lo felicitamos. <ríe> Pero todos. Entonces, en ese momento están esos dos libros, ahí por Hotmart, eh, la plataforma. Pueden buscarlos y, y yo sé que te van a aportar muchísima información. Y tenemos una garantía que si no te gusta el material, pues te regresamos el dinero. <ríe> no hay problema. Entonces también tenemos un curso ahí que tiene un costo de 59 dólares, donde literalmente toda mi experiencia, clases como estas que logramos tener hoy, eh, tenemos siete clases, también está por Hotmart, 59 dólares, es un curso muy práctico, cómo superar el uso de drogas y alcohol o cómo fortalecer todo eso, allí hablo sobre los procesos de editos para desarrollar un proceso inmunomodulador. Hablo de los tipos de adicciones, tipos de adictos, etapas de la adicción, eh, todo lo que son los daños, cómo restaurar cada área. Allí está todo. Entonces, por la plataforma Hotmart, H-O-T-M-A-R-T Hotmart, allí eh, tú buscas José velandia y o si no me envías un mensaje con Lalo o en, nos dejas un chat ahí en el chat de la aplicación, y este material eh, lo diseñamos para las personas que ya están cansadas de ver a sus hijos sumergidos en una adicción. Y lo que hacemos es con estos cursos, con estos libros, es enriquecer esos procesos que inician en un, en un programa de recuperación como en el que están tal vez en este momento. Estaba buscando, tratando de buscar en, la, en nuestro conversatorios de WhatsApp eh, la, la dirección de, de la aplicación, pero no la encontré, José. Igual, y si me la hace llegar, yo se las hago llegar en el grupo de, de, de familias que tenemos para por que ellos puedan registrarse. Por Play Store, de José al nombre, y ahí yo creo que aparece, un, no aparece en un, un logo negro y la letra JB en amarillo, un circulito blanco. Ok. Eh, dice... Carmen dice, Dorothy, por eso es importante que sea integral, donde tanto la institución, los profesionales, el usuario y la familia tengan información necesaria y adecuada para darle seguimiento y la recuperación, entendiendo que es una enfermedad. Así es. ¿Es una enfermedad? Sí, es una enfermedad. La Organización Mundial de la Salud ya la declaró años atrás como una enfermedad y en el Código Internacional de Enfermedades, que la CIE, creo que la 10, ahí aparece como una patología dual. ¿Por qué dual? Patología es enfermedad dual, es que hay un problema de adicción y un problema de salud mental. Pero, de hecho, vamos a tener una entrevista con un neuropsicopedagogo de la ciudad de Quito, profesor de la Universidad Central del Ecuador, donde revisó nuestro programa y se dio cuenta, y él dice, es una autoridad eh, neuro, de neuroeducación, y el cerebro humano tiene la capacidad de cambiar con la información y crear nuevos patrones de conducta. Cuando se desarrolla una neurogénesis y estas nuevas neuronas se capacitan, se entrenan. Entonces, eh, la información es muy importante, claro que sí. Pues bueno, eh, no sé, ¿alguien de las personas que estén conectadas quieran hacer alguna pregunta al doctor antes de culminar con esta transmisión? ¿Por qué tan callados, Dios mío? <ríe> Hay que dejar el, el, el temor a hablar, por favor. Inquietudes es el momento de que, de que logremos disipar esas inquietudes que muchas veces tenemos acerca de esta problemática que tanta labor demanda ¿Se puede hablar, Lalo? Sí, adelante, señora Guadalupe Sí, buenas noches este, pues bueno más que nada y, y primeramente pues felicitarlos a ambos y también a ti, Lalo conozco tu trayectoria y ya ves que cuánto hemos estado ahí al principio también te felicito y felicito Gracias. también al al maestro por esta labor que están haciendo este bueno mi inquietud también es así eh, si las personas como dice él que se manipula a los padres de familia porque pues eso sí nos consta a nosotros verdad que que manipulan y dicen no nos dan de comer bien nos maltratan, o maltratan o nos dicen así cualquier cosa el caso de que mi compadre está ahí, ahí internado y ha tenido bastante tiempo. Eh, yo te comenté a ti por el caso, pues, de lo psicológico. Pues, como que me pueden recomendar? O sea, él ya sabe que su proceso ya nada más es este. Pero ya él ya sale en un proceso bien o, o como familiares actuamos mal. Ok. Eh... Podemos decir, y de hecho, en uno, en uno, en uno de, de mis libros que se llama Recuperando la identidad en el adicto, eh, ahí hablo sobre nueve áreas que deterioran negativamente el consumo de sustancias psicoactivas o alcohol. Entonces, lo que hay que, se debe desarrollar también es un diagnóstico en estas nueve áreas y cuáles de estas áreas están descompensadas. Y empezar a compensar, a, a, a compensar, para lograr el punto de equilibrio. Un punto de equilibrio. Un ejemplo, personalmente, ¿cómo lo hago? Eh, desarrollamos o desarrollé la teoría de la neurotransformación. Si cambia la manera de pensar, va a cambiar la manera de vivir. O la forma de vivir. Entonces, personalmente, personalmente, y recuerdo que a muy temprana, de, después de haber superado el consumo de sustancias de 20 años, en poco tiempo, esto no quiere decir que los otros procesos no recuperen, no, no, no, no, que se demoran un año, seis meses, cuatro meses, no funcionen. En mi caso fue ese porque tenía una motivación inmensa de generar un cambio en mi vida. De hecho, entré en un cuadro de depresión y consentí la idea de suicidarme. A eso se desarrolló en mí eh, ese, ese, ese deseo, ese, ese, ese, ese síntoma de querer quitarme la vida porque yo ya no le hallaba sentido, ya no quería vivir más. Pues yo dije, bueno, hasta que se abrió una oportunidad y se generó un cambio en mi vida, porque había motiv después de eso se despertó la motivación porque alguien me dijo, sí hay una solución para tu problema, sí puedes cambiar tu, tu estilo de vida, pero tienes que hacer algo a cambio. Yo dije, sí hay una solución, sí la hay, dije, si sí, yo quiero esa solución, sí hay una solución porque lo que escuchaba... En todo momento es que tú eres un drogadicto, tú eres un alcohólico, tú eres un fracasado, tú eres un bueno para nada, tú no sirves para nada, tú nunca, nunca vas a lograr el éxito, eres la peor escoria en la vida, eh, no eres mi hijo. O sea, fui expuesto a muchísimo rechazo y esas palabras estaban ahí, ahí, ahí, que me las creí y generaron esa conducta suicida. Pero cuando alguien me dice, sí hay una esperanza, entonces llegó esa voz, esa voz diferente de alguien diferente, esa voz es de esperanza, que dije, sí, ay, yo quiero saber qué es, como la mujer del flujo de sangre que hablan en la Biblia, esta mujer padecía de un flujo de sangre y, y había gastado todo su dinero, iba de médico en médico y de mal, iba en peor, hasta que logró, dijo, ah, miren, ahí hay un hombre que está haciendo milagros, dijo, se llama Jesús, no, pues si él tiene la solución a mi problema, yo voy y lo busco, yo, yo necesito mi recuperación, de igual manera yo lo hice, anhelé y esa motivación se encontró con la información y se generó la libertad y empiezo a generar. Yo dije, después de eso, bueno, voy a evaluar. Voy a evaluar cada área de mi vida. ¿Qué áreas deterioró el consumo de drogas? Esa actividad que desarrollé por 20 años, desde los 13 a los 33 años. Consumidor de alcohol y consumidor de drogas, crónico de alcohol. Entonces dice, bueno. Vamos a revisar, vamos a checar, como dicen en México, cada una de mis áreas, mi área espiritual, de uno a diez, ¿cómo está mi relación con Dios? Yo digo, mm -mm. de uno a diez, pongámosle un 3 La otra, ¿cómo está mi área emocional, mi área psicológica, mis pensamientos, emociones, sentimientos, conducta, cómo está? No, pésimo, tres. ¿Cómo está mi área biológica, mi físico, físicamente cómo estoy? Enfermo, tenía recuerdo, sufría de asma, tenía úlcera, no, una gastritis tremenda, eh, mi rostro estaba deteriorado completamente o morfológicamente, mal, Yo dije dos. Mi área conyugal llevaba cuatro años y medio separada, mi esposa la dejé abandonada con mis dos hijos, con la que vivo actualmente, 27 años. Yo dije, Cero. ¿Cómo está mi área intelectual? ¿Cómo estoy intelectualmente? Nada que ver tampoco porque no había terminado de estudios, ni la preparatoria. ¿Cómo está mi área laboral? Mal también, sobre dos, porque no tenía trabajo por mi irresponsabilidad. ¿Cómo está mi área social? Oh, sobre uno, porque no tenía ningún vínculo socialmente rechazada y con resentimiento hacia la sociedad. ¿Cómo está mi área judicial? Tenía problemas por inasistencia alimentaria, por, por estafa, porque se convierte uno en un delincuente cuando llega un consumo crónico. Delincuencia es quitarle a alguien lo que no le pertenece a uno. Pues tenía problemas judiciales. ¿Y cómo está mi área familiar? Yo dije, no, también está deteriorada, nadie me quiere ver en la familia, la única que me quería ver era mi mamá. La única entonces hago una evaluación en estas nueve áreas, de hecho tenemos un, uno de nuestros formularios si y es con el que yo inicio, hago un diagnóstico sobre esas nueve áreas para empezar a compensarlas, y me tomé la tarea de empezar a, a, a lograr ese punto de equilibrio en todas las áreas, y hoy puedo decir, mi relación con Dios, no es la mejor, pero sí sobre un ocho, mi relación con mis estados emocionales sobre ocho, puedo decir que todas están por encima de 7, 8, no sobre 10, pero es, ojo, es mi meta de que mantengan en 10. Entonces, ¿qué hago cada dos meses o cada tres meses? Hago un retiro, me voy para un lugar, rento un lugar y empiezo a evaluar área por área cómo están realmente, mirar en mi interior, cómo estoy, cómo estoy espiritualmente, cómo estoy emocionalmente, cómo estoy físicamente, pero es que muchas veces no lo hacemos ni nosotros mismos, pero sí esperamos que lo haga la persona que tiene el problema de la adicción. El cambio empieza también por nosotros. Por eso es muy importante tener conocimiento claro y objetivo acerca de todo este fenómeno. Por eso es muy importante estos espacios, los aplaudo estos espacios. Que se hable algo diferente. Sobre más tratamiento que lo mismo. Yo ya estoy cansado, vean, muchas veces... Me invitan, no, es que, ¿con qué, ¿qué vamos a hablar hoy? No, eh, Necesitamos hablar de efectos de las drogas, como de origen. No, no, hablemos de eso. Hablemos de recuperación, hablemos de técnicas, hablemos de herramientas de vida, de proyectos de vida, desarrollo personal, hablemos de motivación, neuromotivación, neurodinámicas, ese empoderamiento el amor propio. De la resiliencia, hablemos de eso, pero ya no hablemos de que no, es que lo mismo, no hablemos de eso porque el cerebro responde a lo que escucha, a la información que percibe a través de nuestros cinco sentidos. Y si a toda hora le estoy hablando de que esto, esto, las etapas, las etapas, esto, no, tenemos que llevar un lenguaje diferente, pero mantener, yo mantengo un punto de equilibrio, mantengo revisando cada una de mis áreas y ese ha sido el éxito de mi recuperación hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque hago esa autoevaluación hasta que se convierte en un hábito más en mi vida como es el asearme y el alimentarme. Es muy importante crear nuevos hábitos cuando nosotros nos despojamos de esos bloques mentales o paradigmas que fueron sembrados por una cultura, por un sistema religioso, por un sistema político... O un sistema económico, entonces, miremos, tenemos que ser buscadores de la verdad, hay cantidad de investigadores como lo somos nosotros, investigamos, publicamos, damos información, para que la gente conozca una verdad, porque dicen, yo no me dejo manipular de mi hijo que tiene el problema de la adicción, pero el sistema muchas veces nos tiene manipulados, y no hay una libertad de pensamiento, no hay una libertad de nuestros actos porque nos mantienen cohibidos. Si no aprendemos a ser libres, primeramente nosotros difícilmente ayudaremos a nuestros familiares a ser libres. Lo primero que debemos conocer es el término libertad. Libertad. Para yo liberar a otros tengo que ser libre. Porque una persona esclava no puede llegar a sacar a otro esclavo. Y lo primero que esclaviza la adicción es el pensamiento. Y el pensamiento es el órgano rector de todos los procesos de nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de una educación, de una neurotransformación, tiene que ver con un cambio de pensamiento. Porque si cambia la manera de pensar... ¿Cómo con esto? ¿Tiene que pasar a Sí. Si cambia la manera de pensar, cambia. Uno, personalidad, hábitos, comportamiento, inteligencia, creencia, creatividad, lenguaje, decisiones y relaciones. Eso me lo enseña la neurociencia. Por tal motivo, cuando hablamos de neurotransformación, es generar un cambio. Del, desnu del, del núcleo donde se produce el pensamiento. Pero si nos vamos a qué es el pensamiento, de una manera filosófica, religiosa o cultural, vamos a entrar en problemas. ¿Qué nos enseña la neurociencia acerca del pensamiento, el órgano rector de todos los procesos de nuestra vida, mis estimados? Bueno, de verdad que me dio muchísimo gusto compartir, platicar con todas, con todos ustedes. En las redes sociales, José Belandia por Facebook. José Belandia ya aparece porque hay dos cuentas, hay una que me hackearon y quedó abierta, pero José Belandia aparece un círculo negro y las letras JB en amarillo. En Instagram, José Belandia también, en YouTube, José punto .online, online. Y nuestra aplicación para que tú la puedas bajar a tu celular y ahí vamos a estar conectados. Muchísimas gracias, Lalo, de verdad que un fuerte abrazo. Gracias. Por este espacio que me permites poder comunicar estas investigaciones. Y a todos mis estimados, mis estimados de verdad, continuemos. No bajes la guardia siempre. Queda la recuperación que sí existe. Se lo dice alguien que duró 20 años preso de las adicciones y que llevó 19 años recuperado completamente. Gracias a la misericordia de Dios y mi, eh, mi amado Jesucristo. Bye, bye. Muchísimas gracias, José. Yo creo que eh, nos vamos eh, con, esta, con esta reflexión, que al menos yo alcancé a entender de esta manera de, de, de, la, de la charla del día de hoy, y no culpemos a las personas, centros de rehabilitación, profesionales de la salud, que no han podido ayudar a nuestros hijos, porque la familia en ocasiones lo que hace es entregar el problema, más no incluirse en el problema. Con esto nos sí, vamos bien. y nos retiramos el día de hoy. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias a todas las familias. Esperando que este tema les haya sido de muchísima ayuda. Y este, pues nos vemos en la siguiente, la siguiente, el siguiente tema que es cómo sanar de las adicciones, que va a ser de un ponente eh, especial también. Es un consejero en adicciones que salió de Rescatando a Ángeles y tiene... Eh, eh, esta parte de estar colaborando con nosotros como un proceso de ayuda personal. Muchísimas gracias a todos José, nuevamente muchísimas gracias estamos al pendiente, espero muy pronto poder estar nuevamente allá con ustedes eh, seguir aprendiendo de ustedes y, eh, y pues bueno, generar estos proyectos que tenemos en puerta y, y que sé que se van a cumplir Claro que sí, bueno chao, chao, muchas bendiciones para todos, todas, chao Hasta luego hasta luego, familia. Muy buenas noches. Buenas noches, Lalo. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones a todos.